En este video tutorial mostraremos la creación de una visualización sobre la demanda de empleo en España usando la herramienta Kibana. Para realizar esta práctica es necesario tener instalada la aplicación. Para llevar a cabo la descarga e instalación es aconsejable seguir los pasos del tutorial referido en el post. Los pasos que seguiremos para generar la visualización son carga de datos, creación de gráficos interactivos, entre ellos gráfico de líneas, gráfico de sectores y mapa temático. Y por último, construiremos el dashboard integrando los gráficos generados. Con el fin de que este vídeo no te resulte muy aburrido, vamos a reproducir los pasos más relevantes para llevar a cabo el desarrollo de la visualización. Para ampliar la información, te recomendamos los videotutoriales sobre Elastic y Kibana que referimos en el post. En primer lugar, procedemos a cargar los datos en Elastic Elasticsearch. Elasticsearch permite infinidad de formatos, entre ellos CSV. Una vez que tenemos cargados los datos en el entorno de desarrollo, crearemos un índice que permite la búsqueda de datos desde Kibana, prácticamente en tiempo real. Seguidamente procederemos a crear los diferentes tipos de gráficos interactivos. Kibana permite la creación de diferentes tipos de representaciones gráficas, como pueden ser gráficos de líneas, de barras, de sectores o incluso mapas. En primer lugar, generaremos una serie temporal desde 2006 hasta 2020 de los demandantes de empleo en España. Como eje X, seleccionaremos la variable código mes para representar la fecha y como intervalo marcaremos un mes. En el eje Y seleccionaremos la suma de todos los demandantes de empleo. En esta serie temporal incluiremos una línea de demandantes de empleo por cada rango de edad y sexo, añadiendo las diferentes variables que nos brinda el dataset. Una vez que tenemos generado el gráfico procedemos a cambiar el título de los ejes. Por último procedemos a guardar el gráfico. Seguidamente generaremos un diagrama de sectores desagregando el número de demandantes de empleo por provincia y comunidad autónoma. En primer lugar seleccionamos las variables que nos permitirán dividir el gráfico en sectores. Seleccionamos la etiqueta Top Values y seleccionamos la variable Comunidad Autónoma. Seguiremos el mismo proceso para la variable provincia. En segundo lugar seleccionamos la variable que dará valor a los sectores. En este caso será la media de la variable que presenta el número total de demandantes de empleo. Una vez generado el gráfico podemos determinar el estilo y la estructura que presentarán el gráfico y la leyenda. Por último procedemos a guardar el gráfico. En el último lugar generaremos un mapa temático donde representaremos el número de contratos creados en cada provincia. En primer lugar debemos cargar un dataset en formato GeoJSON con las provincias españolas georreferenciadas que está publicado en el portal de datos abiertos Open Data Soft. Seleccionamos las variables que queremos que aparezcan en el mapa de este último dataset guardado, comunidad autónoma y provincia. Para que el número de contratos por provincia aparezca en el mapa, es necesario combinar ambos datasets a través de una variable común, que en este caso es provincia. Como métrica usaremos la media del número de contratos totales. Finalmente, podemos proporcionar un estilo al mapa. Por último, procederemos a guardarlo. Una vez generado todos los gráficos que nos interesan procedemos a integrarlos en un dashboard interactivo. Es posible cambiar el orden y el tamaño de los gráficos personalizando de esta manera el dashboard. Una vez generado procedemos a guardarlo al igual que cualquier otro gráfico generado hasta el momento.